<risas> Pregúntale, es más fácil si. Hola, me llamo Nadia, estudio arquitectura en la Universidad Técnica Federico Santa María. Eh, soy parte del liderazgo del GBU valparaíso Y bueno, contarle un poco de lo que ha sido durante la pandemia y lo que va a hacer ahora en el grupo es que anteriormente ha sido como muy difícil contactar con nuevos estudiantes. Eh, que eran gente que no conocíamos, eh, no podíamos llegar y hablar como presencialmente con ellos, eh, teníamos que de alguna forma contactarlos a través de redes sociales, pero gracias a Dios eh, a través de la difusión eh, hemos podido llegar como a algunos pocos y esos pocos hoy en día son los que están contactando a más personas cuando ya pasamos a esta etapa que es presencial dentro de las universidades. Eh, ha sido bueno poder compartir con la gente que ha llegado y que ha sido muy motivada en empezar nuevos grupos en sus universidades, eh, en seguir trabajando en los grupos como ya existentes. Y la verdad, eh, ha sido todo este proceso, de, a pesar de lo difícil, ha sido todo una bendición. Y bueno, eh, pedirles que puedan orar por nosotros para que podamos seguir trabajando con todos los estudiantes que han estado llegando al grupo.